Bienvenido, bienvenida a este nuevo y último directo previo a la masterclass Crea tu negocio online. Durante todos estos días atrás, a las 3 de la tarde he hecho entrevistas a personas que no tenían ni idea de marketing digital, ni idea de redes sociales, que ni siquiera habían aparecido en cámara. Y te he enseñado cómo han pasado desde ese punto hasta crear su negocio online. De hecho, les he hecho entrevistas para que lo veas, para que lo puedas palpar, para que, para que realmente puedas comprobar de que la oportunidad existe, de que es posible hoy, en 2023, crear tu negocio online independientemente de donde vengas, independientemente de si tienes una idea de producto, independientemente de si sabes o no sobre marketing digital. Este será el último o la última entrevista porque ya mañana es el día de la masterclass Crea tu negocio online. Al fin, hay gente que ha dejado, que ha pospuesto vuelos. Que se ha pedido el día libre para al, al día siguiente para, para trabajar. Eso es compromiso. Y eso al final lo que te va a ayudar a poder crear tu negocio online. Compromiso. No conmigo. No con, olvídate de mí. Ya tengo mi negocio online. Sino contigo y con lo que quieres en tu vida. Dicho esto, el último directo... Que el día de hoy es de una persona muy, muy, muy importante para mí. Porque desde luego que, que simplemente escucharla es algo que inspira cuando lo escuchas hablar que ahora ya está aquí ya viste que me ha pedido solicitud te inspira te inspira porque es alguien que oye que no tiene 25 años como yo que es una mujer que tiene un hijo que, que oye que porque pues no está adaptada a esto de las tecnologías que no está adaptada a esto de, de, de, de las redes sociales de las páginas no está adaptada a eso y aún así eso no fue un freno para crear su negocio online eva en su primer año ha logrado cerrar su negocio online gracias a los lanzamientos por encima de los 10.000 euros. Y según me consta, ahora está camino de su segundo lanzamiento. Pero, como siempre, no te lo voy a contar yo, que te lo cuente ella. Ya está por aquí Eva, así que vamos a unir. Que está por aquí Eva. A ver, tengo que tocar este botón, aceptar. ¡Dani! <risa> ¿Cómo estás, Eva? Muy bien, ¿y tú qué tal por allí, por la India, madre mía? Por, por aquí todo, todo espectacular. Joder, qué bueno verte. La última qué vez que bueno nos vimos fue, fue en mi oficina. Para, además, para entregarte para entregarte una placa súper, súper especial. Mira, aquí la tengo. Aquí está <risa> mi plaquita de los 10.000. <risa> qué bueno, joder, qué bueno para, sí, sí, sí. un poco para la gente que no, que no o sea, que nos esté viendo y tal cuéntales un poco qué es lo que si quieres, en vez de, de qué es lo que haces y cómo pasaste a facturar estos más de 10.000 euros ¿desde dónde vienes? que para mí es muy importante vale, a ver eh, yo venía de, bueno, de trabajar en una empresa para pues, una asalariada normal pero sí que tenía mi sueño porque yo soy entrenadora personal y nutricionista deportiva y y bueno, sí que iba, iba ayudando a otras personas, pero, pero de manera no profesional y tenía el sueño de, de poder hacerlo un poco más a lo grande, poder llegar a más personas, llegar a más chicas y hacerles, bueno, pues cambiar ayudar a cambiar vidas, ¿no? Que era lo que yo quería. Y, y de ahí vengo. Eh, al final veía que era algo difícil eh, a lo que yo podía acceder, eh, porque la verdad que no tenía ni idea si no lo contrataba a alguien y me lo hacía. Pero bueno, pues apareciste tú en mi camino y, y bueno, no me hizo falta contratar a nadie porque lo hice yo todo solita. Así que muy contenta y muy orgullosa. Además, además, a mí, algo que me encanta de tu historia, le he estado diciendo, es que es súper inspirador súper inspirador escucharla, pero algo que, que ocurrió de tu historia, si quieres lo quieres, o sea, si, si te apetece contarlo, es que ocurrió, es decir, cuando estabas en medio, entraste a la primera edición del la lanzamientos, aprendiste la, habil la habilidad de hacer lanzamientos y cuando estabas en tu lanzamiento creo que, que todavía no, no habías abierto plazas, ocurrió hay algo que mucha sí. gente podría haber dicho, ya está, se acabó eh, lo, lo, lo dejo, no sigo hacia adelante y tú seguiste y, y bueno Sí, fue, empezamos la incubadora en junio y en el mes de julio creo que empezamos en mayo-junio ¿Eh? y en el mes de julio eh, me despidieron del trabajo entonces eh, yo recuerdo que te, que te escribí y te dije, Dani, tengo esta situación mmm, justo antes de lanzar, imagínate que fue antes de lanzar, estábamos preparándolo todo. Y ahí en ese momento tenía dos opciones, efectivamente, o dejarlo todo y decir, bueno, pues me dedico a, a, a echar currículums y a, bujar, y a buscar trabajo, o a, o a darlo todo. Y eso al final me dio la oportunidad de quemar los barcos, de decir, voy con todo, este, esta, ahora sí que ya es mi oportunidad, eh, voy a dedicar el 100% de mi tiempo a mi sueño y voy a dedicar el 100% de mi energía y además es que no tenía otra opción, es decir, efectivamente yo tengo un hijo, estoy sola, eh, tenía, que, que, tenía que salir bien sí o sí, ¿sabes? Entonces me autoconvencí, me lo creí y lo hice todo lo que estaba en mi mano y por supuesto es que no lo hubiera podido conseguir sin la incubadora. O sea, porque fue la guía, el apoyo, eh, todo, o sea, no lo hubiera podido hacer si no. Así que nada, pues lo hice y, y bueno, pues de las mejores experiencias de mi vida. Ya no solamente a nivel económico, pero también a nivel personal. Joder, total, porque lanzas esa, esa primera vez eh, un poco cuántas, o sea, cuenta si quieres qué, qué es lo que vendiste, cuánto facturaste, cuántas personas entraron. Jolín, pues salió fenomenal. La verdad que muchísimo más de mis expectativas, ¿no? Porque era mi primer lanzamiento y para mí era, bueno, un training para, bueno, pues para ver qué tal y el segundo ya hacerlo perfecto. Pero es que salió rodadísimo, o sea, entraron, pues conseguí más de mil personas en la campaña que, que les, sus contactos para poderles enviar los emails. Entraron en la clase online, que hice una clase online en directo gratuita, como 500 personas, que fue una locura. Eh, y bueno, y después hice un filtro hice un filtro porque mi programa yo no tenía previsto de tener más de 10 plazas, abrí uh -huh. 10 plazas, o sea, no podía no podía coger más. Al final fueron 13, eh, porque tres ya las tenía de antes, y fueron 13 personas eh, que estuvieron 3 meses conmigo y después repitieron. Al final el programa salió tan bien que repitieron después de un mes más y conseguí facturar eh, pues unos 10.000 euros, más o menos, un poquito más. ¡Wow! Unos 10.000 euros. ¿Cuánto? Algo que me gusta mucho, ¿no? Porque veo que, que mucha gente siempre habla, sobre todo, eh, pues en tema de e-commerce e o tiendas online, incluso en negocios multinivel siempre se habla de, oye, cuánto, que no hay nada malo con eso, insisto, eh pero siempre se habla de facturaciones súper grandes, pero, pero ¿cuánto es lo que invertiste para generar esos más de 10.000 euros, Eva? Pues es que fue gracioso porque yo tenía un presupuesto de mil puntos. ¿Vale? No tenía más porque me habían despedido, ¿recuerda? Entonces, dije, bueno, pues vamos a ver qué sale con esto. Pero es que salió tan bien la campaña, el coste por lead salió tan barato que al final la inversión no llegó a 400 euros en publicidad. 400 euros en publicidad y 10.000 euros facturado. Y lo, y lo que es mejor de todo y a mí lo que realmente me parece loco y por eso te traigo aquí, es que Tú hace, o sea, dos, un mes antes de entrar a la incubadora, no sabías ni lo que era un lanzamiento. Ni siquiera. Te... ¿Cómo voy a.? ¿Qué es una página Mira. una landing page? No, no, nada, nada, nada. Yo veía, yo me acuerdo en las clases, porque no me perdía una, eso sí. Eh, recomiendo a todos los que estéis ahí y estéis pensando en entrar en la incubadora de lanzamientos, aprovecharlas al máximo, porque es oro puro lo que hay en esa, en ese programa. Y no Todavía. Me voy a Todavía no hemos abierto, ¿eh? abriremos el, el, el domingo día 12. Ah, bueno, pues bueno. Eh, os animo a todos a que, a que de verdad vayáis porque es una pasada. Y, y, y yo veía las clases, yo decía, madre mía, en mi vida digo, ¿y esto? Yo que no tengo ni idea, o sea, me, me hablaba chi era chino todo, pero es verdad que está tan bien montado, paso a paso. Es que era fácil de seguirlo, o sea, es como, de ver, o sea, suena mal decirlo, pero como para tontos, o sea, como para mí, <ríe> o sea, de verdad que está muy, muy, muy bien explicado los vídeos todos, o sea, es, eh, es, que, es que está genial, o sea, muy bien pensado para cualquier persona que no tenga ni idea de mm, cómo se lanza de marketing digital, de nada de eso, eh, está muy bien hecho. Muy bien. Vale, vale, vamos a parar, van a para pensar que te he pagado algo porque. No, no, no, es que, es que si no, no lo hubiera conseguido. <ríe> ¿Y, cómo, y ahora creo que vale un poco más. O sea, ya, ya, ya ha quedado claro, ¿no? No tenías ni idea de marketing digital, entras en la incubadora, aprendes a hacer lanzamientos, inviertes 400 y pico, sacas 10.000. Muy bien. Pero más allá de eso, Eva, a, o sea, a nivel personal, ¿qué ha supuesto en ti, Joder, pues el sacar ese producto, el que entre esas personas, el poder ayudarlas? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú a nivel personal? No tanto a nivel económico, sino a nivel personal. Mira, te, dije, te, te lo he dicho al principio, para mí ya no es tanto a nivel económico, sino es que te cambia la vida, ¿no? Eh, recuerdo el día de la clase, de la masterclass, cuando acabé esa masterclass, o sea, lloraba de ilusión, es un subidón eh, que no te puedes imaginar. Y después, claro, te tienes una confianza, ganas una confianza, te ves capaz y lo ves posible de realmente de vivir de esto, ¿no? Y decir, o sea, era un sueño que se ha hecho realidad, realmente, o sea, se ha hecho realidad el poder ayudar a otras personas, que es, mi, que es al final mi objetivo, ¿no? El ayudar a cambiar vidas, porque tener un trabajo, pues sí, yo ya te digo, estaba, tenía un trabajo muy bien pagada y podía perfectamente eh, dedicarme a eso toda mi vida, pero como que te falta algo, ¿no? Y al final esta libertad de poder trabajar donde tú quieras, como tú quieras, eh, cuando tú quieras. Y poderlo gestionar desde cualquier sitio, eh, ayudar a otras personas, que otras personas estén agradecidas, mm, cambiarles su vida, no sé, es que es es que es muy bonito. Es que es, es que no te puedo explicar lo que te puede llenar esto, o sea, lo tienes que vivir. Joder, no, desde, desde luego. Y ahora me consta que ya estás eh, encarando tu segundo lanzamiento. ¡Sí! Estoy a tope, estoy a tope ahora. Eh, lanzó el 28 de marzo ¿Vale? eh, y, esta, y lo, que, lo bueno es que como ya tengo todo del primer lanzamiento montado ahora es ahora va es mucho más fácil o sea todo lo, lo más gordo está hecho y ahora pues es, es mucho más fácil y lo disfruto de otra manera con mucho menos estrés disfrutándolo mucho más y deseando que llegue el 28 ya para hacer la clase online y poder ayudar a más gente, la verdad. Sí, sí, sí. sí. Estoy emocionada. So, no, y, y sobre todo al final es eso. Es decir, la primera vez que lanzas o la primera vez que... Pues, o, por ejemplo, cuando, cuando comienzas a emprender es como que te da mucho miedo, pero el miedo viene derivado de la incertidumbre, de no sé claro. qué va a pasar, no sé, no, no sé claro. cuándo va esto. Pero ahora ya que sabes qué es lo que va a pasar en cada uno de estos momentos, ya estás como más disfrutando todo ese proceso. Exacto. Exacto, ya se han, se han ido muchas dudas y ganas mucha más confianza también en ti misma, ¿no? Eh, y luego, pues, es verdad que el, el primer lanzamiento fue muy intenso y ahora, pues, lo disfruto mucho más, estoy como mucho más calmada y, y, bueno, pues, puliendo puliendo cositas del primero, mejorando siempre en lo que se pueda y, además, pues, abro el doble de plazas, con lo cual, ahora en lugar de 10.000 voy a por los 20.000. <ríe> ¡Vamos! Que, Vamos a por ¿Vamos? ello, claro, sí, sí. Mira, pregunta, ya ya que es posible. Mm. Pre pregunta por aquí, ¿de qué es su clase? ¿De qué es, de qué es mi clase? Sí, ¿de qué va la clase es online? Ay, ah, aquí está eh, voy a dar una masterclass de cómo perder 10 kilos en 90 días sin efecto rebote, sin necesidad de ir al gimnasio y sin dietas estrictas. Así que nada, si queréis venir, estáis invitados todos. <risa> Solo para mujeres, ojo, ¿eh? Solo para chicas. No, pero yo recomiendo también que la gente se una para que vea... o sea, ah, como claro. También la, toda la parte de marketing, de cómo lo has hecho, de... Joder, porque al final no vas a dejar de, de, de aplicar los pasos que has aprendido en el incubador. Entonces, que la gente entre ya simplemente por, por, por curiosear. Por supuesto que sí, estáis todos invitados y que lo y lo ve, y y ve para que lo veáis. Y bueno, y la clase, la masterclass, está voy a utilizar la primera que hice en el primer lanzamiento, modificar cuatro cositas pero va a ser la misma, basada 100% en todo lo que aprendí, porque la masterclass es como la guinda del pastel, de todo lo que aprendí en la incubadora y de todo, o sea, vais a ver ahí al final todo lo, todo el trabajo previo. Está muy bien, la verdad que yo os recomiendo que vengáis. Brutal, y para mí algo súper bonito es que, joder, ya como que, eh, ya, vale, ya has cerrado tu primer lanzamiento, 10.000 euros, y como que te ha dado la motivación de, oye, ¿y, y, y, y por qué quedarme aquí con estos 10.000 euros, vamos a por más Vamos a por claro, los 20.000. Claro, y luego iremos a por los 30.000 Y e iré subiendo Yo hasta que no me des la estrella de los 100.000 No paro, y ya veremos si luego paro otra vez Esa, esa la, la vas a conseguir seguro Sí, sí, sí, vamos a por ello, claro que sí Y además, es que es verdad que Una vez haces el paso inicial Después ya viene todo rodado Lo mm. más difícil es tomar la decisión Y entrar es lo más difícil. Luego todo lo demás ya viene solo. Es como entrenar. Lo más difícil es ponerte la ropa y ponerte a entrenar. O sea, tomar la decisión de, venga, me cambio y voy al gimnasio. Una vez que has hecho eso ya, el resto ya viene rodado. Pues aquí es igual. Hay que entrar y esa es la decisión más difícil. Luego lo demás ya es de parte sí. de Total, total. O sea, al final, joder, siempre lo, siempre lo digo, ¿no? Pero una milla de mil pasos empieza con un primer paso. Si sí, quieres sí. crear un negocio online, no, no, no, no, no empieces por... Vale, voy. cuando facture un millón... lo que, No, no empieza primero pasito. por un primer pasito. Eso es. El primer pasito que es el más importante y el que realmente te cambia la vida es tomar la, la decisión de estoy segura de lo que quiero y voy a por ello, voy a por ello y creo en mí. Y eso es, es lo más difícil, porque mucha gente, a lo mejor, que nos está escuchando, pues tienen dudas, a lo mejor piensan, no, igual esto no es para mí, o igual es que uh -huh. yo no puedo, igual es que yo no sé, o igual es que, ay, Dios mío, yo qué sé, ¿sabes? Es que todo eso son miedos y dudas que hay que quitarse la cabeza y eso es lo más difícil. Una vez superado eso, ya estás. Total. Yo, yo bueno, te lanzo ya la última pregunta y ya con eso, si quieres, si quieres terminamos. Eh, o sea, yo te admiro mucho por, por toda la parte física, pero también considero, joder, que tienes un, un, un gran desarrollo personal y entonces me gustaría preguntarte, Eva, ¿qué consejo ya de tú, joder, pues después de venir de, eso, de facturar más de 10.000 euros, etcétera, ¿qué consejo le darías a alguien, a una persona que está como tú, hace un año atrás y quiere crear su negocio? ¿Cuál sería ese consejo que tú le darías? Que se lance, que dé de, que de ese primer paso y que confíe en sí mismo, que confíe en sí misma, que confíe en sí mismo y que se lance por ello. Que de verdad eh, la incubadora a mí, por lo menos, me dio o sea justamente todo eso que, que necesitaba y que me faltaba para, para, para tomar la decisión. Tú sabes la de veces que te llamé, que te escribí, o sea, hablas conmigo más que con tu madre, seguro, porque eran mil dudas que tenía. Entonces. Lánzate, déjate guiar, quema los barcos, arriesgate y lucha por tus sueños. Lucha por ellos, o sea que son posibles, se pueden lograr, se pueden conseguir. De verdad que se puede. Mirad Dani, o sea, yo lo, a mí Dani me inspiró, o sea, tú me inspiraste, eh, por decir, mira, un chaval que ves, o sea, está por ahí viajando por el mundo, viviendo una super vida, digo, pero bueno, o sea, si lo hace yo, ¿por qué no voy a poder? O sea, ¿y por qué no cualquier persona? Entonces. ¿Qué necesitas? Poder tener unos conocimientos, tener una guía y tener un apoyo, tener un soporte. Porque obviamente yo sola esto, pues no lo hubiera logrado. No, o sea, no lo hubiera logrado. Hubiera tenido que, que contratar a una agencia o hacer algo porque no lo hubiera logrado. Pero pero pero lo logré, lo logré con tu ayuda. Entonces, se puede hacer. Así que lánzate. O sea, le daría ese consejo a la gente, que se lance, que se atreva. Total, total, a poder más. Vaya es decir, que, que si lo has conseguido tú, que es, joder, que es alguien que no es, no es joven, que no está metida, quizás como pues puesto en el mundo de las tecnologías, que tampoco estás muy metida en el tema del marketing digital, que hace un año no sabía sino que era un lanzamiento. Coño, ¿por qué no? Y, sin tiempo? Que claro, ¿Y, sin, y sin tiempo. Joder, claro. sin tiempo. No tenía tiempo en nada. Soy madre soltera, tengo, bueno, un hijo mayor ya, pero eh, con un perro, con un trabajo, con una casa, con un tal, sin tiempo. O sea, el tiempo tampoco es una excusa Tampoco soy tan mayor, ¿eh? ¿Qué me vas a poner aquí como la vieja revieja? <risa> no, no, pero sí. Si sí, es nada, verdad, o sea, que no, tampoco estoy todo el día, ¿sabes? Metida en las redes sociales y tengo esa, ese conocimiento. Pero bueno, hay que, hay que quitarse los miedos de que lanzarse. y decir, nunca es tarde y cualquier momento puede ser perfecto para hacerlo. Total, total. Pues Eva, de verdad, no te robo más, más tiempo. Mil millones de gracias por estar aquí, por, por compartir gracias, tu opinión. ¿sabes? Por, por hacerle ver a la gente que esto es posible que se puede crear un negocio online, que da igual la edad da igual el dinero, da igual el tiempo, da igual los conocimientos que es posible claro que mil sí. millones de gracias Eva, de verdad muchas gracias, gracias a ti amor, te mando un beso gigante chao, chao Eva, gracias. adiós, chao, chao chicos